Bueno, Ahí está. hola. Eh, ante todo, bueno, buenas tardes. Eh, somos Sebastián y Michelle, Michelle. o Sebadius y la vendedora, eh, que somos los personajes, varios, algunos de los personajes, pero los persona de los personajes más visibles de, de Cir Continuo. Ante todo quería agradecer, eh, agradecerte a vos, Pamela, agradecer al Foro de Creatividad Solidaria y agradecer a la Universidad de Palermo por el espacio. Eh, para contar, nuestro, contar sobre nuestro arte. Eh, eso primero. Segundo, bueno, ¿qué es Continuo Ya él es un nombre que llama la atención seguramente. Eh, Continuo es un proyecto eh, de circo, obviamente, con teatralidad, con algo de teatro, y con música original en vivo. Nació como una especie de varieté, que no era una varieté, con un formato particular, porque tiene, está dentro de un marco conceptual donde los personajes están atrapados y atrapadas dentro de un tiempo y espacio inciertos, obligados supuestamente a hacer siempre lo mismo. Eh, dentro de ese marco conceptual hay monólogos y unas canciones cantadas. Eh, y bueno, y en pandemia... ahí está, gracias, que necesitaba, necesitaba verme. Eh, no me estaba viendo, estaba viendo el coordinando. Bueno, eh, en pandemia tuvimos, obviamente, la, al no poder eh, mostrar nuestro arte en, en vivo, eh, tuvimos... Como siempre uno se rearma, el arte se rearmó y to todos nos rearmamos, todas las personas se fueron rearmando, eh, hicimos primero un espectáculo, se llamó Cine Eterno, que mezcla partes de espectáculos en vivo con algunas cosas de que mandó cada artista eh, y yo le fui componiendo la música, porque yo soy el director y, y, y, el compositor. y compositor y pianista, bueno, toco el piano de, de, de Circondino. Ella es actriz, cantante, eh, diseñadora gráfica, productora, etc. De, video. de videos. <ríe> como en todo proyecto uno va como cubriendo los diferentes roles justamente para ir pudiendo alimentar el arte, ¿no? que, que es muy difícil. Y bueno, decía que en Pantini hicimos ese primer espectáculo, así más sencillito, que se llamó Cine Eterno, porque siempre es circontinuo, eh, tiene como una especie de homenaje al, al cine, sobre todo a los comienzos del cine. Y después, y acá viene la relación con la, con la naturaleza y el medio ambiente, hicimos un segundo espectáculo totalmente audiovisual que llamó Subcontinuo. Este es uno de los flyers de los que no sé si llega a ver, si sí, algo se llega a ver. Este personaje es el Doctor Do. Eh, y después había otro personaje que era la tejedora de sueños, que lo encarna ella, que es una araña humanoide que está la tejedora acá. Esta sería la tejedora de sueños. Eh, bueno, el subcontinuo es un espectáculo donde los eh, personajes están atrapados abajo del escenario del circo continuo, y ahí donde aproveché, yo además soy naturalista, entonces me interesa mucho el, el medio ambiente, siempre me interesó, y aproveché para meter algunas pequeñas cositas eh, de lo que es la de, de la naturaleza, nuestra fauna nativa, hay muchas imágenes hechas con microscopio, por ejemplo, bueno, acá tengo algunas eh, que, que rescaté de las que algunas plumas de animales de, eh, de animales nativos de Argentina, algunas me acuerdo cuáles son, otras no, esta es de una lechuza, por ejemplo, eh, y aparecen así en el medio de unas canciones, o sea, aparecen como una especie de videoclip, eh, el arte, eh, la naturaleza como arte, que de hecho la naturaleza es arte también y en el monólogo final, que no sé si se puede spoilear o no, pero bueno, habla justamente de la naturaleza, no con estas palabras, pero lo, algo que yo siempre creí en la naturaleza, como concepto de ave fénix, que siempre se vuelve a reinventar de sus cenizas. Eh, y hay como una especie de... Todo lo que tenía anotado, estoy diciendo otra cosa, pero ya sabía que iba a pasar esto. Eh, como una especie de, de, de reinvención, y bueno, a mí siempre me interesó el tema del ambiente. Después, ella como vendedora, ella eh, en vivo es el personaje de la vendedora, uno de los productos, es un papel higiénico reutilizable. Porque bueno, usted verá que a la naturaleza hay que cuidarla, entonces con este papel tenemos una triple función. Tenemos una función de ahorro económico, tenemos una función, función de energía, ¿no? porque uno evita gastar la energía que gasta circulando hacia el supermercado y salvamos la vida de un montón de arbolitos. Usted evita que talen los arbolitos, agarra su papel higiénico reutilizable, lo usa y luego no lava justamente para evitar más tala de árboles indiscriminada y eso se puede comprar con nuestros billetes porque tenemos ella hizo varios diseños nuestros billetes de circo continuo todos son los billetes de circo continuo eh, dentro de las tantas porque un circo tiro es un universo empezó siendo un espectáculo y terminó siendo un universo eh, Seguimos con la, las funciones. Entonces, no, las funciones son los cursios hechos en, en la función. Está bien, porque tiene Está bien. es una palabra inventada a partir de hoy, este mismo día. Bueno, esto tiene también circontinuo, un poco de humor, o sea, eh, es más ameno todo. Eh, bien, tenía algunas cosas más para anotar que no me acuerdo. Ah, sí. Eh, bueno, estamos en pleno proceso de expansión en circontinuo, estamos justamente eh, en búsqueda de alguien que pueda... Eh, producir el espectáculo de, de manera más ejecutiva, o con, con, conseguir contactos justamente con municipios, con, con teatros, y eso tenemos una función programada para septiembre, eh, acá en Capital, nosotros somos de Buenos Aires, de Capital Federal, de Argentina, pero bueno, la idea es expandirnos a donde podamos, eh, incluso con, usando, usando suena feo, co, compartiendo con artistas de circo locales en distintos lugares con los que se pueda, tenemos carpeta, tenemos ya bastantes cosas ya armadas para para mostrar eh, también esto... la idea está de la comunidad o sea yo creo que en lo personal creo que el circo funciona como una especie de familia eh, y de alguna forma este concepto de familia es lo que tratamos justamente de se no sé exactamente. Eh, como de llevar a nuestro proyecto e ir generando esta familia que con la cuarentena yo creo que eh, se potenció de alguna forma el ampliar los límites, ¿no? porque si, si bien esto empezó haciendo un proyecto escénico, reducido a un escenario, a un espacio físico, fue como que se estableció el vínculo con gente de, de incluso de otros países, claro. y que por ahí han venido y participan, no sé, por ejemplo, uno de los artistas es chileno, otro chico es del sur, y se genera como esta interacción y esta gran familia, de alguna forma, universal. Familia artística. Familia sí. artística. Otro de los proyectos fue, por ejemplo, también en cuarentena, eh, hay un universo llamado Topia, que es un mundo virtual, digamos, y bueno, hicimos nuestro mundo de, de circontinuo y es de subcontinuo, perdón, en Topia, eh, con lo cual se genera también un contacto incluso con gente de otros lugares del mundo. Una cosa que quería mostrarles, volviendo al tema naturalista, eh, es que justamente el, este es el logo del personaje mío que se llama Sebadius. ¿Y por qué se llama Sebadius? Bueno, yo me llamo Sebastián, pero el Vadius... Es de una, un animalito, acá se lo pueden ver un poquito mejor, Estos, este diseño lo hizo ella. Si querés buscar el libro. Y acá tengo a mano un animalito que se llama Tordo Músico, que parte de su nombre científico es Vadius, justamente. Y yo siempre decía en broma, que yo le decía el Tordo Colega, a este Tordito, que es un Tordo que lo pueden ver en varias plazas, eh, el Tordo Músico, y tiene, se ve, la, la misma carita del Tordo Músico. Y acá se ve, obviamente, que no se sé si llega a leer, que dice Vadius... Eh, parte del nombre científico bueno, son cosas de tener naturalista pero, pero bueno, justamente es la, la vinculación que tenemos que tengo yo sobre todo con, con la empresa que nunca la perdí porque es como que la, la gracia de poder haber hecho su continuo es que podía unir ambos mundos, el mundo del arte, del circo, de la música con el mundo natural y poder plasmarlo en arte también, que era algo que nunca pude hacer en mi vida y lo pudimos hacer acá y la verdad que estábamos muy orgullosos de eso que creamos Pueden ver, pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como circontinuo en todas las redes, salvo en YouTube, que es donde más cosas tenemos, que ahí tenemos, eh, ahí estamos como circontinuo arte. Y ahí pueden ver justamente el subcontinuo entero, pueden ver los trailers, pueden ver el, el video de, de presentación nuestro. Y eh, pueden ver el espectáculo subcontinuo completo. Eh, y bueno, y ahí el diseño justamente de los personajes. Bárbaro. Bueno, eh, Soledad, muchas gracias. Y sí, después, ahora si querés, después sí, por, por Pamela podemos hacer eh, contacto por privado y, y seguimos la charla, ¿no? Encantadísimos. Eh, y queríamos... Sí. Acá Soledad se ofrece para ayudarlos con el vestuario. Ahora y eh, después ustedes y ella, sí que van a conocer bien lo que ella hace. Muchas gracias, chicos. Contagia mucho. ¿Tenemos un minuto más o no? Sí, a ver, un minuto más. Queríamos mostrar un poquitito de algo de lo que hacemos, una canción, un pedacito, no una canción entera, obviamente, un pedacito de la canción que justamente se llama Rutina, porque nosotros siempre hablamos del concepto de la rutina. Eh, ¿Podemos mostrarles eso un poquito? Sí, un minutito. Dale, vamos rápido. Para, para. Tengo lo que soy, ni fui ni seré, así una sombra sin par. No hay mi destino, este papel me envuelve y me muestra. Son mis a mi cosita, Busca una lágrima que descargue. Los mortales uh, enteremos. Bueno, Eso muchísimas es la gracias. De nuestra canción. Muchas Mucha. gracias. Muchas gracias por, por el espacio, espacio por, y, sí. y por generar este contacto multidisciplinario. Gracias. gracias a ustedes